Estimados seguidores de Aldía, estamos en estos momentos en el mercado mayoristas del Cantón Quevedo, un poco eh, informando lo que acontece, aquí ha venido el personal municipal, ha venido a clausurar un negocio, eh, ha habido un pequeño problema, eh, tiene que ver con un tema delictual. Los comerciantes aquí, bueno, están un poco preocupados y molestos porque día y noche eh, son víctimas sus clientes de la delincuencia. Aquí estamos con un caballero que les clausuraron el local. Explíquenos un poquito por qué le clausuraron el local. Bueno, buenas tardes con todos, buenos, co buenos días con buenos ¿Cuál es su nombre? Eh, es Jaime Cusco. Y aquí estoy eh, hablando por la razón que ha habido asalto ayer como a las seis de la tarde. Y parte de nosotros reclamamos a guardia. A Guardia nos reclamamos que por qué no dejó entrar a lo, al cliente y ha habido un asalto. Y, y es nuestro cliente, por esa razón, por ese derecho, nosotros estamos reclamando. Y por eso, solo por ese motivo nos están clausurando aquí dentro del mercado, eh, porque es nuestro negocio. Y entonces nosotros tenemos que respaldar a los clientes para poder ingres que ingresen todos los clientes aquí dentro del mercado. Y eso es el culpable de nosotros que reclamamos a Guardia. Y solo por eso... Nosotros están clausurando aquí en el mercado mayorista, el comisario. Ayer, entonces, bueno, eso ocurrió hoy en la mañana, le robaron a un cliente suyo, un cliente suyo, eh, ¿qué se le robaron? ¿Qué le dijo el cliente? El cliente es un chino que le llevaron toda la plata y los celulares ahí afuera porque por culpa de, de, del guardia que no deja ingresar a los comerciantes dentro del mercado. Y nosotros pedimos de favor a, a todos esos guardia que están afuera que nos ayude que deje entrar a los, a los compradores y por, por eso estamos nosotros también aquí, eh, tenemos derecho de, de, de decir las cosas y entonces a ese no le gustó guardia y, y nos deja eh, llamado al comisario para que clausure nuestro puesto. Ya, ¿Se hicieron el reclamo al guardia de seguridad, pero ustedes se portaron, ¿cómo se portaron? ¿Le, le golpearon? ¿O ¿Cómo fue la actitud? No, de nosotros, parte mío, nada, yo le dije solo a guardia, ¿por qué razón no dejó de ingresar a nuestro cliente? Porque... Es el asalto casi todos los todos los tardes, ahí po, no deja de ingresar. Y de ahí mi, mi esposa sabe lo que hizo, entonces mi esposa se fue a arreglar y ahorita dice que es 15 días de, de clausura. O sea, Porque bueno, dicen por aquí que hubo golpes entre el guardia, entre el comerciante, ¿hubo eso? eso? No, no, eso es mentira porque no hay nada, no hay nada golpe, nada. Y que diga la verdad los guardias, lo que diga, porque no hay nada en esos momentos, no pasó nada. Y entonces nosotros reclamamos esos derechos que tenemos, nosotros somos comerciantes. Y por eso reclamamos a todos que dejen entrar a los compradores dentro del mercado, que sea libre el comercio que estamos haciendo aquí en el Mercado Mayorito. Ahora, el tema de la delincuencia, ¿también están preocupados porque tienen guardias de seguridad y se había prometido la Policía Nacional? Claro, en ese lado no, no hay nada, no nos ayuda de parte del municipio, porque nosotros mismos pagamos a los guardias, todos nosotros pagamos mensualidad aquí dentro del mercado. Y tampoco a, a los guardias, no son de municipios, sino de nosotros mismos. Y los guardias son pagados de nuestro plata que estamos pagando aquí en este mercado mayorista. Y eh, nosotros pedimos a, a guardias guardia que nos ayuden con policía. Nada, de tarde no hay nada, de las 4 de la tarde he votado aquí en el mercado mayorista. Ya. Entonces, ¿qué, ¿cuánto cancelan ustedes de, de forma mensual? Mensual estamos pagando a guardias de, de, de so, semanal 10 dólares pero más o menos cogen como 50 puestos, creo que, aquí dentro del mercado. Entonces, en ese lado, no hay quien nos apoye aquí dentro del mercado mayorista. Y ahora, bueno, le van a clausurar el local por 15 días, por ese problemita que han tenido con el guardia, y por reclamar el tema de, de la delincuencia, ¿no? Principalmente. Sí, ese lado, sí, pero por eso mismo, no sé, el comisario no sé qué pasa, porque nosotros estamos reclamando por por derecho de nosotros, estamos reclamando lo que es... Eh, o lo que es pues normal, porque ha habido un asalto y es nuestro cliente, tenemos que reclamar. Y eso no le gusta el comisario que reclame o guardia, no no le gustó que reclame, entonces nos no viene a clausurar. Y ahorita me pone que es 15 días de clausura, no sé por qué. Tanto, tanto sería para 15 días. ¿En este momento te va a sacar la mercadería que tiene en, en su local? Sí, dice que el comisario ha dicho que lleve todas las cosas y no sé dónde llevar y... ...y son bastante pérdidas de legumbres... ...aquí siquiera son unos 3.000, 4.000 dólares... ...que está invertido en este... ...y no sé el comisario cómo puede hacer... Ah, ...y sí. es eh, bastante pérdida para nosotros... ...porque él como autoridad viene y nos, nos clausura... ...eso es todo, nada más... y ...entonces sí. nosotros somos más perju, perjudicados... ...por sí. reclamar a los clientes... Por, ...porque nos roban, todo eso... Muy bien. bueno, entonces se siente... ...que es injusta la medida que, están realiz, que está realizando... ...en este caso la comisaría municipal frente al reclamo que ustedes han hecho por eh, el tema de que le asaltaron a un cliente suyo. Sí, de eso estamos hablando, porque ya, pues, quisiera que nos ayude a todo mandar acá a, a los policías, ¿no? así como estamos hablando en este momento, dentro del mar, mercado mayorista, y no hay apoyo de nadie, esa es mi palabra, gracias. Bueno, estimado, muchas gracias. Bueno, esta es la situación, amigos, eh, hemos recibido también, bueno, las llamadas, de, de uno de los comerciantes, están un poquito preocupados por el tema de la delincuencia. Aquí vemos que un comerciante mayorista eh, le van a clausurar el negocio porque hizo un reclamo al guardia de seguridad que no le permitieron ingresar el vehículo al, al cliente. ...y le robaron al cliente en las afueras del mercado mayorista... ...entonces hicieron ese reclamo, todavía no conocemos en detalle... ...el señor dice que no hubo no hubo pelea, no hubo nada... ...dice que fue solo un reclamo... ...y por tal motivo, eh, se por ese reclamo... pues ...se le hace la clausura del local por 15 días... ...también está aquí parte de la comisaría municipal... ...en breve vamos a hablar con ellos, espero que todavía no se vayan... ...queremos conversar con otra comerciante... Que nos comente un poquito el tema de la seguridad, amiga María. Coméntenos un poquito cómo está el tema de la seguridad aquí, usted también, que pasa día a día. No hay seguridad, aquí no hay nada, porque no sé, pues ahorita ahorita mejor oh, tenemos que tener a las autoridades miedo. Delincuentes, por ejemplo, nosotros mismos levantamos, pegamos. No ha sido realmente, en la ley dice que, que no, es, no es realmente que es de pegar, coger. Es que vienen a matar, nosotros tenemos que no tenemos que defender, pues eso sale, pues ahorita lo que, lo que le veo aquí, por ejemplo, defendemos alguna cosa, alguna cosa decimos y enseguidita le, le, le llama a autoridades, autoridades dice que, ¿de qué vienen ahorita 15, 8 días de clausura? Tienen más miedo, pues y ahorita, ahorita, ¿qué se puede hacer? Ni, no hay quien le pedir a favor ni a las autoridades, nada, y ahorita nosotros, ¿cómo podemos hacer? Eso nosotros tenemos que ver cómo vamos a solucionar. Todavía a los compañeros, compañeros, lo que, lo, que, lo que ayer lo que reclamaron, nosotros también no sabemos de qué es. De madrugado viene el, el comisario, dice que, que esto ya clausuren, ya le ordenan a los municipios. Municipios le clausuran, van. Ahorita se ha dicho que 15 días, 15 días, imagínense ustedes. Todos somos padres de familia, todos somos madres de familia. De eso comimos y de eso vivimos. Nosotros trabajáramos otro, otro trabajo, tenemos teniendo otro trabajo no hubiera ni, ni vemos, vemos estos problemas, ¿no es cierto? Como son autoridades, lo que es estudiante, lo que lo que sea, ellos, ellos lo que de la gana quieren hacer a uno. Quieren hacer humillar, todo lo que, lo que, lo que le dicen es bueno para ellos lo que le dos nosotros que reclamamos, eso es malo, lo que lo que por ejemplo, nosotros reclamamos, ahorita mire a los compañeros van clausurando, teniendo miedo con, con qué cara vamos a ir a pedir favor a, los, a, los, uh, a los, los autoridades. Ahora ahora la verdad en este momento yo sorprendido quedo, porque la verdad no ha sido de Guardian también no es de, de municipio, de nuestra plata, nuestro sodor que estamos pagando, se ha ido a reclamar a una compañera. los guardias son groseros, malcriados, son. Otro día mismo yo le dije al guardia, que otro? Le dije, ¿sabes qué pasó esto? Yo ya le dije a él. Otro, otro, no sé aquí, la verdad, yo no sé. Otro vienen a cobrar, otros cuidan. Lo que cuidan, más bravo, lo que, lo que, lo que vienen a cobrar, nosotros reclamamos, ¿sabes qué? Esto que está pasando, esto, ya ya, ya voy a decir, ya voy a decir, con eso anda, no sé, pero ahorita, autoridad, lo que sea, ahorita estamos malos lo, lo que es de hablar, lo que decir, ahorita no hay que decir nada, pero hay que estar calladito cuando uno viene matando yendo también, mejor a ah, los compañeros cuando estaba al lado de oriental que más antes era puesto, ahí le mató a un compañero, nadie no le dijo lo que mató, ahora mire, lo que lo que pasó, delincuente le roban y reclaman a la compañera, a la compañera, al guardia, le que hacen quejar al comisario. Mire, comisario, ¿cómo viene a hacer? Clausurar. Lo que mató mejor. Nosotros hasta municipio lo que fuimos a, a reclamar, lo que mató. Se quedó. ¿Y eso ¿Cómo? cuándo pasó? Eso es ya al ser cuatro años atrás del lado oriental. Mató un señor. El mismo comerciante vino a sí mismo a asaltar, le mató. Mire, eso, ¿quién respondió? ¡Nadie! Ahora aquí también lo mismo que va a pasar, vamos a pasar. Se van a tomar acción por mano propia. Claro pues, miren, vamos, nosotros vamos a alzar mano o vamos a alguna cosa va a pasar. Por ejemplo, a los ladrones vamos a hacer, nosotros somos medio alzar con un palo, lo que sea, vamos a pegar, lo que sea, vamos a matar. Mejor a nosotros va a mandar contra la ley, no ha sido así, ahora dando cuenta. No es bueno, no hay que decir nada ya, hay que lo que venga tenemos que, como les decir, como un niño pequeño tenemos que ir ahorita humillando, pero no sé, en online se verá, pero vamos a ver, vamos a averiguar lo que, lo que vamos a suceder, lo que vamos a pasar. Un poco inconformes entonces vemos aquí a los comerciantes, muchas gracias estimada María, bueno también estábamos hablando con ella previamente claro. el tema de, de cómo el, el accionar de hoy, ¿no? También me estaba contando un poco eh, el tema del, de la delincuencia aquí en este en este mercado mayorista que se ve se ve muy frecuente y vemos aquí al, al señor comerciante que está reclamando porque le clausuraron el local por 15 días debido a que él hizo un reclamo a los guardias de seguridad, él, su esposa, hizo un reclamo a los guardias de seguridad ...porque le robaron a un cliente que estaba en la parte de afuera esperando poder ingresar... ...entonces le robaron al cliente, ellos hicieron ese reclamo... ...y ahora pues parece que las cosas se subieron de tomo en ese reclamo... ...y eh, le, le clausuraron el local, ¿no? ...fue la disposición de, de, la, de la comisaría municipal... ...aquí vemos que llegan ¿no? vehículos, ingresan... ...ingresan vehículos a comprar los productos de primera necesidad... Llegan aquí y, y bueno, no ingresan y se ha visto bueno un poco la preocupación por el tema de la inseguridad porque tienen guardias de seguridad, pero... Yo no puedo dar ninguna información es el abogado? Bueno, aquí, bueno eh, de parte del la Comisaría Municipal están aquí algunos municipales, eh, pero lamentablemente no, pueden, no nos pueden ayudar con una versión qué realmente pasó porque ya... Los comerciantes tienen su versión, ¿no? que dicen que no fue, fue un reclamo a un guardi y por eso le habían clausurado nada más, por el tema de la inseguridad. ¿Qué conoce usted, estimado? Este, bueno, yo lo que le puedo decir es que el abogado es la persona indicada, ¿no? para dar una aclaración sobre esto. Nosotros lo que estamos cumpliendo en este caso fue la disposición de clausurar, ¿no? de clausurar hasta que ellos vayan, eh, vayan a la comisaría donde el abogado Ángel Mora y de esta manera pues se arregle la situación, no estamos para perjudicar a nadie, pero de todas maneras el abogado es la persona indicada quien puede dar una información eh, completa sobre este caso. ¿Pero qué, qué pasó? Bueno, ahí está, no, no puede hablar la, la nuestra estimada Olga Baque, que ya no es comisaria municipal, ahora es el, el abogado Ángel Mora, y ya en breves entonces vamos a tener que consultarle a él. Ahí vemos que le han colocado nuevamente el sello de clausura a la persona. Bueno, parecer eh, tenemos entendido que se subió un poco... Bueno, eh, ahí está, ¿no? Ahí ya le pusieron el sello de clausura nuevamente a la, a la comerciante mayorista. ¿Usted es la dueña? no? Ah, no, ya. Bueno, ya, ya hablamos con el comerciante, ya hablamos con el dueño. Ahí le pusieron la clausura nuevamente. El día de hoy, 24 de junio del 2021. Mira cara señor. Señor, mira la cara. Bueno, amigos, esa es la información que tenemos a esta hora del día vamos a, a tratar de conversar con el abogado encargado de la encargado de la comisaría municipal ahí vemos que se está colocando el sello de clausura bueno, un poco preocupado el dueño de, de este lugar porque la mercadería eh, puede dañarse. Ahí vimos que le están colocando otro sello de clausura. Vamos a ver si podemos conversar. Vamos a ver si podemos conversar con el inspector, a ver que nos diga, bueno, realmente de parte, una versión de parte de la comisaría, eh, cómo fue el asunto. Ya, ya conversamos con el comerciante de que fue un reclamo porque le robaron a un cliente y por eso le clausuran el negocio. Un reclamo a los guardias de seguridad de este mercado mayorista en Quevedo. Y bueno, parece que las cositas se subieron de tono y por eso pues les han clausurado el negocio. Se dice que por... Paul... Y bueno amigos, esta es la situación aquí en el mercado mayoristas del Cantón Quevedo. No es la primera vez que se ha venido dando estas quejas por el tema de la inseguridad. Ahora, bueno, la inconformidad de la accionar del municipio, de la comisaría municipal, frente a este reclamo, parece que eh, las cositas se subieron de tono. Ahí vamos. Inspector, buen día, coméntenos un poquito bien, queremos una versión eh, realmente de parte de la comisaría, por qué se coloca el sello, dicen que la, han hecho el reclamo por el tema de que le robaron a un cliente. Coméntenos un poquito, ¿qué pasó? No, parece que había un problema con los señores guardias de seguridad de acá, y había una, una agresión. Ya. De parte de la dueña de esto. Es eh, sí, decir, lo que le puedo indicar, porque ellos también estuvieron en la comisaría, los señores de, de, del grupo de Hombre de Negro, que le dicen. Mm -hmm. ya, ya, entonces el abogado vino y dispuso la, la clausura del local, nada más. Nosotros lo que hacemos es cumplir. Le eh, dijo que artículo. ...converse con el abogado. Que ¿Cuántos le pueda, días clausurado? Ahí sí no le puedo decir. Yo lo que hago es cumplir con lo que yo que sería, Los sellos se habían volado. ¿Dos sellos tienen que <ríe> ser? No, dos, do por... me dispusieron dos sellos. Ah, ya. Entonces con la comisaría le pusimos antes. Estuvo aquí el abogado en el Mora. Nosotros no hacemos nada sin la orden del abogado. ¿Y si ellos sacan los sellos en la comisaría. Claro, Ya ellos estuvieron allá en la comisaría, parece que estuvieron hablando con el abogado, no sé qué habrá pasado. Tuvo ob... una agresión? Parece que sí, una agresión, pero eso ya, eso es lo que yo escuché. ¿Ya? Lo que dicen que habían asaltado a un chinito allá afuera, que se le han llevado 200 dólares, un teléfono, sí. afuera. Y que no habían querido abrir la puerta, ni sé cuánto. Pero eso yo, es lo que he escuchado, no me a claro. mí. Listo, ya. bueno, Muchas ahí gracias. está. ¿Qué bueno, ahí... Con la mercadería que queda? La parte ya, de... antes ya ellos sacaron un poco de mercadería. Ahorita mandaron a que saque de nuevo, pero parece que no quieren Ay. sacar. Entonces tenemos que volver a poner los sellos como estaban, nada más. Ya, bueno, sí. ahí está. Bueno, esperemos ya, que ganale, se usted. solucione. Sí, sí. Y aquí, no sé, otra vez, bueno, ahí sí, amigo, van a tener que hablar con el comisario. ¿Qué quedaron en ese sonto? ¿Van a ir otra vez? Sí, ya, estamos, ya hablamos con el comisario y eh, ha dicho eh, 15 días de clausura, no sé, en ese lado. ¿A usted le dijo y, 15 días? Eh, así estaba eh, explicando a mi esposa que es 15 días, pero ahorita... Y eh, no sé, quiero que nos ayude en ese lado, prensa. No sé por qué razón, o sea, no hay, eh, no tenemos derecho a reclamar a la, no, nuestro derecho, Creo que de sí, eh, sí debe de haber eh, reclamo porque... Somos comerciantes, somos pero dicen que hubo agresión, bueno al parecer dice que escucharon. No que hubo... no hay nada de agresión, esa es pura mentira y que diga la verdad a los guardias, que diga quién estaba quién le agresió y eso lado, no sé, por mi lado yo no he visto nada dentro de, afuera del mercado. Y eh, diga la verdad a los guardias que qué mismo pasó porque yo no sé nada de lo que ha habido de agresión, y así que físicamente, no sé nada de eso. ...y como es mi puesto estoy reclamando porque yo tengo derecho también creo... ...y porque nuestro cliente aquí... ...porque no hay las autoridades que nos apoyen... No, hay, ...no mandan ni a los policías, nadie del municipio, no, no ayuda nada... ...y eso que derechos derecho necesitamos, estamos reclamando nuestro derecho de trabajo... ...y entonces ahora nosotros no podemos decir nada, entonces viene a clausurar el comisario. Ahora las, las, los productos se van a quedar aquí... Ahí no se sabe nada todavía porque el comisario dice que tiene última palabra. Y eh, esperemos del comisario que diga porque tampoco yo voy a perder toda la plata lo que tengo aquí. Son invertidos porque legumbres es cosa de, de, de Dios que tiene mandado, que uh, le damos aquí uh, a los... a los estamos, Siempre estamos aquí dando comida a los todos aquí en, en Ciudad de Quevedo. Entonces... Y ahora nuestro legumbre se pudre porque no se puede guardar ni un día ni dos días porque se acaba todito, se pudre, legumbre. Eh, no es cosa de ferretería, nada para que nos aguante aquí. Eh, y nosotros eh, queremos apoyo de comisario que nos ayude para que para que no clausure, que diga, porque no ha habido agresión, nada, es mentira lo que está hablando. Los, ahí los, eh, los eh, de seguridad, ellos permanecen aquí 24 horas. Por mí creo que lo de guardia sí, pero no hay apoyo en ese lado, digamos, no tienen nada ni armamento, nada para para los ladrones. Entonces los ladrones tienen armamento y por esa misma razón ellos dicen que, que no, nosotros no podemos ver nada a los ladrones, dice, porque no tenemos nada, armamento, nada, por, por esa misma razón no podemos hacer nada, dice, aquí, aquí donde hay asaltos. Ya han habido algunos asaltos aparte del que ocurrió. En el... Ya ha habido cuatro asaltos dentro del mercado y no no hay no ¿En hay ¿Qué nada. tiempo más o menos? Esta semana. Hoy? Ya este año mismo son desde el año que comenzamos aquí a trabajar en este mercado tenemos casi dos años pero ha habido asaltos seguidamente y afuera hay harto asalto y no hay no hay nadie que nos apoye nadie. Ya, ahí está, bueno, ahí está ¿cuál era su nombre amigo? Jaime Cusco. Bueno ahí está eh, la versión de ...del estimado comerciante mayorista Jaime Cusco. Esa es la información, amigos, un poco hacer el llamado. Bueno, principalmente a las autoridades por el tema de la inseguridad que están reclamando... ...y también esperemos que se solucione el tema de la clausura que se le ha realizado en estos momentos al estimado Jaime... ...el llamado a los concejales, el llamado a las autoridades competentes para que no se les afecte el negocio, amigos. Esta es la información que tenemos a esta hora del día y Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, que compartan la información y también que estén pendientes en nuestro número de contacto que está en pantalla en estos momentos. Ese es el número de contacto para que ustedes puedan eh, escribirnos y estar al tanto de las noticias que nosotros publicamos diariamente. Es la información. Amigos internautas, gracias por la sintonía y con cámaras de Galo Barzola informó Eric Hernández.